Bueno, a ver si esta va la definitiva, ¿eh? yo pensaba que era esto más sencillo de grabar vídeos para hacer tutoriales pero es bastante complicadillo y van un montón de tomas que ya no sé ni, ni lo que digo en cada toma, pero bueno eh, Lo que voy a intentar enseñaros es cómo crear vuestra o crear o diseñar vuestra propia paleta de colores Para ello vamos a utilizar unas herramientas que, unas herramientas que nos proporciona Google y que son bastante sencillitas lo primero que necesitaremos es el colorcilla. ¿eh? Vamos a buscar, para los que no la tenéis, eh, buscamos eh, colorcilla en Chrome y nos abrirá varios enlaces. Pinchamos, por ejemplo, en este y nos abre la página de colorcilla. Vamos a instalarlo. Le damos al botón instal y nos abrirá una ventana donde tenemos la opción de añadir yo ya lo tengo añadido en vuestro caso le daríais a añadir automáticamente os lo va a instalar y os va a dejar os va a aparecer un icono en la pantalla derecha de de vuestro ordenador este icono lo que hace eh, o esta herramienta lo que hace es nos permite coger Cualquier color que tengamos dentro de, de, la, de una página, cualquier color web que tengamos dentro de la página. Entonces, por ejemplo, lo activamos, le daríamos con el botón derecho sobre, sobre el icono eh, para activar en la primera opción y el puntero se va a convertir en una flecha. En una cruz vamos y, y vamos a ir pasando la, la cruz por la pantalla y cuando pasemos por algún color os vais a fijar que en la parte de arriba nos ha salido un recuadro negro que nos indica el color, la referencia RGB y luego seguido tenéis la, referen la referencia web. ¿Mm? Esto por un lado. Ahora vamos a ver cómo lo haríamos, ¿no? Lo primero que necesitamos es una foto. Yo, por ejemplo, pues, eh, para que veáis un poquito, tengo esta... He ido a mis tableros de Pinterest, en uno de ellos que tengo inspiración para casa, pues he buscado una foto que tenga bastante color, para que nos sirva un poquito de referencia, ¿no? Pinchamos en la foto, que no sé qué le pasa a este ratón que no quiere moverse botón derecho guardar imagen como vamos a guardarla en el escritorio, sin más ¿eh? para tener la mano, vamos a hacer la prueba la guardamos en el escritorio ya la tenemos guardada en el escritorio ahora eh, vamos a abrir el PicMonkey me imagino que la mayoría de vosotras ya conocéis, lo habéis usado más de una vez Es un editor online Que nos facilita un montón de herramientas para, pues, para editar las fotografías, hacer carteles Dar efectos Tiene algunas herramientas que son de pago Pero con las que tiene gratuitas la verdad es que se pueden hacer un montón de cosas Además ahora han añadido lo de design que puedes elegir el formato que le quieres dar a tus imágenes. Pues nosotros eh, vamos a elegir un formato cualquiera, eh, este cuadrado sin más, ¿sí? y nos abre ya un fondo en blanco y diferentes opciones pues, para crear. ¿sí? Yo no me voy a meter ahora para en explicaros en qué consiste el PicMonkey, vamos a ir directamente a, al grano iremos a Overlays, que son las... Eh, no sé cómo traducirlo... <risa> y aquí lo que vamos a hacer es crear la nuestra propia, YouRound. Y vamos a buscar, nos va a abrir una ventana donde vamos a buscar nuestra imagen. Iremos al escritorio y buscamos la imagen que nos habremos guardado aquí es esta, a abrir. Ya veis que nos la deja aquí en chiquitín, vamos a adaptarla al tamaño que queremos nosotras. Vamos a ver, la movemos y la ponemos en una esquina. Es posible que ya hayáis visto más de una vez imágenes eh, con, con la respectiva paleta de color, ¿eh? Entonces, pues bueno, ya veis que la imagen va en un lado y luego en el otro lateral, pues vamos poniendo los colores que, que tiene la imagen. Luego cada una, pues oye, buscaréis vuestra, la forma que os resulte más cómoda. Bueno, así yo creo que ya estaría. Y ahora vamos a crear, eh, ¿dónde está? Así. Unos rectángulos, los cuales vamos a rellenar de color. Vamos a desplazar el rectángulo, le vamos a modificar el tamaño, un poquito, ya tenemos el rectángulo, ¿no? creado. Ahora lo que tenemos que dar, hacer es darle el color que, que creemos que, que va a tener esta paleta de colores. Para ello vamos a ir a, al colorcilla, lo activamos y ya veis que nos sale la flecha y nos va desplazando por colores. Pues bueno, vamos a seleccionar los colores que parecen los más eh, los, los protagonistas dentro de, dentro de esta imagen. Yo creo que sería este azul. Bueno, hay dos gamas de turquesa, vamos a elegir la del sofá, pinchamos con el botón izquierdo y automáticamente ya nos ha grabado el color. Ahora vamos al, es como el, el dibujo es como una especie, de... el dibujo de la herramienta es como una especie de de jeringuilla, ¿no? Entonces desplegamos y vemos que ahí nos ha guardado el azul, pone color picker azul y debajo pone copy to clipboard. Vamos a dar esa opción. Y aquí nos va a desplegar el eh, pues color RGB, en, en números, en tantos por cientos. Este otro color que es un, eh, va en función de la saturación. Bueno, no me voy a meter en esos rollos. Y luego el color web, que es el que a nosotros nos interesa ahora. Elegiremos el de abajo y automáticamente ya lo ha copiado al portapapeles. Vamos a ir al recuadro que habíamos creado. Pinchamos y nos lo activa, ya veis que nos lo ha activado y vamos a cambiarle el color donde aquí tiene una opción para poner números pincharemos eh, botón derecho pegar y ahora ya nos ha trasladado la numeración del color que habíamos elegido le damos a enter y nos cambia el color del, del rectángulo este ya estaría. Ahora vamos con el siguiente. Creamos otro rectángulo. Más o menos, bueno, esto luego un poquito a ojo. Eh... Un poquito a ojo. Yo creo que ahí ya estaría. Y vamos a hacer la misma operación. Desplegamos. El color el colorcilla y yo creo que lo suyo sería elegir el color de las flores Que veis que también está un poco representado en el recuadro, también en la flor del cactus Ya dependiendo un poco de la tonalidad que, que os guste más, vamos a coger por ejemplo el de las flores no sé, Parece que queda un poco oscuro ya veis que en función de dónde de situamos el ratón, va cambiando el tono. De más oscuro, si lo acercamos hacia la ventana, lo aclara un poquito más. Ahí. Botón derecho y nos lo ha copiado. Otra vez. Desplegamos. Copy to clipboard. Elegimos el color, el último. Y ya lo tenemos pegado al cortapapel. al, al... Ahí. Vamos a cambiar el color del rectángulo botón, botón izquierdo Pegar Le damos a Enter y ya tenemos otro color Y ahora Vamos a elegir un tercer color Vamos a hacer otro rectángulo La verdad es que teniendo en cuenta los colores que hay Podríamos optar por dejarlo en negro O yo me voy a decantar por coger el amarillito Que aparece también en el cuadro Vamos otra vez al colorcilla Desplegamos Y cogemos el amarillo Copy to clipboard Elegimos el último, si el ratón se quiere mover. Y ahora vamos a cambiar el color del rectángulo. Botón izquierdo, pegar, enter. Ah, vale, aquí ha habido un pequeño fallo que no nos ha cogido el color. Que habíamos elegido, vamos a repetir otra vez la operación Activamos el colorcilla, vamos al amarillo Elegimos el amarillo, que no nos lo ha cogido Vamos a probar otra vez Ahora sí, copy to clipboard, y elegimos el último y ahora sí que lo pegamos, ya tenemos los tres colores de la gama. Bueno, vamos a centrar un poquito para que quede más mono. no son colores eh, reales de, de pintura, digamos, no son colores Pantone, pero nos pueden servir para, para hacer un, el diseño o la idea que tenemos a la hora de crear un interior, o elegir eh, unas telas, nos van a ayudar a, a ver un poquito los colores que tenemos. ¿Mm? Ahora lo que haríamos sería guardar, le damos un nombre... Ya veis que aquí tenéis varias opciones a la hora de guardarlo. Eh, sería calidad baja, media y alta. Si lo vamos a usar eh, para calidad web, o sea, para verlo desde el ordenador con la más baja, menos nos va a ocupar el archivo. También si lo queremos subir a, en, alguna cosa, en algún sitio también nos va a ocupar menos, le va a costar menos. Y ya si queremos eh, usarlo para imprimirlo, pues... Eh, iríamos a la calidad falta ¿eh? yo lo voy a guardar así, hay que tener en cuenta que a la hora de imprimirlo, estos colores web siempre van a variar un poco, para poder imprimir archivos y que nos queden realmente del color que vemos, tenemos que trabajar con otro tipo de programas, pero bueno, yo creo que esto para... Para empezar con esta, es una pequeña herramienta para poder empezar y hacerse uno de sus propios diseños que está bastante bien. Y bueno, yo creo que esto es todo. Y personalmente a mí me ha costado bastante más hacer este vídeo tutorial que lo que me costaría en un momento, que son 5 minutos lo que tardas en hacer la paleta de colores, en crear una cosita como esta. Venga, gracias. Hasta otra